Tengo algo importante que anunciaros. Me vais a descubrir haciendo algo que hasta ahora no había hecho. Contadselo a vuestros amigos, tenemos que ser más en esta aventura.